Apoya en la trama de su celosía. Miraba encenderse la noche de mayo. Acá Belinaldo al aire me olía. Cuando yo a tu puerta paré mi caballo. Serrana me da candela, y ella me dijo Gaché Ven y tómala en mis labios, que yo fuego te daré Dejaste el caballo y lumbre me dio Y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos a mí Ojo verde, verde como la albahaca verde como el trigo verde, y el verde, verde, limón. Ojo verde verde, un brillo de faca que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, es lucero ni luna. Más que unos ojos que mi vida son. Oh, verde, verde como la vacas. Verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Vi frente a tus ojos. Disfrutar el día Y sonó más triste la Nunca la vela Cuando me marchaba mi boca tenía Un sabor amargo a menta y canela Serrana Para un vestido yo te quiero regalar ella dijo, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Me subí al caballo, me alejé de ti, y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Oh, ojos verdes, verdes como... Arbaca Verde es como el trigo verde Y el verde, verde limón Ojos verde verde con brillo de faca Que se han clavado en mi corazón A mí ya no hay sol, lucero ni luna No hay más que los ojos que mi vida Oh, oh, verde, verde como las vacas, verde como el trigo verde y el verde, verde limón.